tienes que apretar a la campanita porque la campanita es lo que te va a dar notificaciones cada vez que yo subo un video. Obvio, no estoy en mi casa, estoy en San Antonio y voy a estar aquí por unos días y quise subir este video hace unos días, pero como estuve trabajando y preparando por este viaje, no quise hacer nada menos enfocarme en este viaje y ahora que estoy aquí pensé, oh my God, no he subido ningún video de, este, de esta semana. Y ahora que tengo unos pares de horas libres, voy a filmar este video, editarlo y después subilo y ya. Tendrás tu video para esta semana. Y discúlpame que casi no tengo nada de maquillaje puesto, pero acabo, acabo de llegar al hotel. Y primeramente quise grabar este video. So, aquí estoy. En este video voy a hablar sobre cómo mantener la hidratación en tu cabello después de ponerte un tinte. Yo me pinté el cabello en julio... O agosto, en agosto, en julio, no me acuerdo. Eso fue la primera vez que me pintaron el cabello profesionalmente y de ese momento yo he estado haciendo todo posible para mantener la hidratación en mi cabello. Déjame decirles primero que no soy una estilista profesional, no sé mucho sobre el tinte. Lo que yo voy a hacer en este video es hablar sobre mi experiencia, lo bueno y lo malo que me pasó a mí cuando me pinté el cabello por primera vez. Como ya les dije, me pinté el cabello durante el verano y me fui para Diva Shawn Salon en en Soho Nueva York y si quieren ver este video, que ese video también lo tengo en español, lo pueden ver por hacer clic aquí nomasito o por hacer clic en la caja de descripción abajo. Mi estilista era vida y ella fue quien me pintó el cabello y el primer tip que les quiero dar es si es la primera vez que te vas a pintar el cabello por favor habla o consultan con una profesional o, o un profesional o una estilista que es experta con el cabello, especialmente con el cabello rizado. Eso va a ser la mejor manera de hablar sobre tus preguntas que tienes con el, con el tinte o de escoger al color que te va a funcionar más en tu cabello. En mi experiencia me entró pánico porque, como les dije, fue la primera vez que me iban a poner color en mi cabello después de tanto tiempo de haber recuperado mis rizos saludables. Y no quise arriesgar eso, pero Vida me habló y me explicó todo el proceso del principio al final y eso me hizo sentir un poco más confortable y también me hizo confiar en ella un poco más porque ella es experta no sé si lo puedes ver en este luz porque ya se está bajando el sol pero si sí tengo el color todavía en mi cabello, lo corté hace unos par de semanas pero todavía se nota un poco de color voy a subir este video aquí, digo este esta foto aquí esta foto lo tomé hace como unos dos o tres días atrás y se ve más el color en esa foto por lo que había del sol ese día. El color que Vida me puso a mí era honey or caramel o miel o caramelo. Y ella usó un high lift en mi cabello. No sé cómo decirlo en español, pero high lift es como un, un tipo de color o tipo de tinte. Fue un cambio bien pequeño porque yo le expliqué a Vida que yo no quería tener un cambio bien drástico porque me daba un poco de miedo. Así que otro tip que te voy a dar es de explicar todo con tu estilista. Sea el color que quieras, que sea algunas dudas que tienes, que sea algunas preguntas que tienes, que y si tienes fotos del color que quieres, por favor, traiga sus fotos porque así ella te va a entender un poco más de lo que quieres en tu cabello. Como les dije, el cambio de color era tan mínimo, pero yo noté una gran diferencia en mi cabello y al principio me asustó, pero me encantó el color, me asusté porque vi en el espejo a alguien diferente. Pero con eso, el cambio era tan pequeño, pero noté una gran diferencia, así que el otro tip que les tengo es que si te vas a pintar el cabello por primera vez, yo les consejo de hacer un cambio bien pequeño. O sea, que si tu cabello es el color negro o café oscuro, y te lo vas a cambiar a rojo, brillante. Ese es un cambio drástico. Y no solo eso, la persona que te está pintando el cabello así tan drástico, sino entiendan mucho sobre el cabello rizado, bueno, sobre el cabello, pero especialmente sobre el cabello rizado, eso te va a dañar el cabello más. Pero después de haberme pintado el cabello, yo hice todo lo posible para mantener el cabello saludable. Y el tip más importante de todo es de usar un acondicionador profundo más frecuente. El regimen que yo tenía antes era de lavar mi cabello cada 4 o 5 días. Pero de hacerme co-wash unos como 2 o 3 días. Pero cada semana era muy importante de hacerme un acondicionador profundo. Y también de hacerme un tratamiento de proteína una vez al mes. Pero ahora que mi cabello tiene un poco de químicos, tengo que asegurarme de mantener la hidratación en mi cabello y eso lo hago con acondicionadores profundos así que ahora lo que yo hago cuando lavo mi cabello es lo lavo con un shampoo digamos lo lavo con un shampoo y después como normalmente aplico un acondicionador y una vez a la semana antes una vez a la semana siempre me pongo un acondicionador profundo pero ahora que tengo el cabello tinte lo que yo hago es lavo mi cabello con un shampoo y después aplico un acondicionador y después de eso inmediatamente me pongo el acondicionador profundo y ese es cada vez que lavo mi cabello. Hay veces que me lavo el cabello usando el método de co-wash y si si no sabían que es co-wash, co-wash es de lavar y de limpiar tu cabello usando un acondicionador. Así que los días que me hago un co-wash no sigo con un acondicionador, sino sigo con un acondicionador profundo. No las quiero confundir. Ok, digamos que el lunes lavo mi cabello con un champú cualquier champú Hago un clarificante o lo que sea, pero me lavo el cabello con un champú Después de eso me aplico un acondicionador. Después de eso, me aplico un acondicionador profundo y lo dejo en mi cabello por unos 30 o 45 minutos. Eso es lunes. Digamos que viene el miércoles y el martes, no sé, me hice ejercicio y me fui a correr unos cuantos mías y no sé. Pero tengo que lavar mi cabello. El miércoles lo que yo hago es el método de co-wash. Así que me entro en la ducha, me enjuago el cabello y aplico un acondicionador para lavar y limpiar mi cuero cabelludo. No uso un shampoo, solo el acondicionador. Después de haberme aplicado el acondicionador y enjuagado el acondicionador, de ahí aplico un acondicionador profundo. También lo dejo por unos 30 o 45 minutos. Eso es el miércoles. Digamos que viene el viernes o el sábado y a lo mejor sigo con ese método de co-wash. Y de ahí la próxima vez que me lavo el cabello, probablemente voy a usar un champú de nuevo. Shampoo, acondicionador y acondicionador profundo. Pero siempre que me lavo el cabello, tengo que aplicarme un acondicionador profundo para mantener esa hidratación. Ahora, los tratamientos de proteína. Eso también es muy importante porque cuando aplicas algún tipo de químico en tu cabello, eso va a deshacer la proteína que tienes en tu cabello. Aunque ese cambio o el químico es mínimo, todavía necesitas la proteína que perdiste cuando te pintaste el cabello. So, lo que yo hice fue en vez de hacerme un tratamiento de proteína una vez al mes, lo que yo estoy haciendo es de hacerme un tratamiento de proteína unos cada dos o tres semanas. óigame esto, si tu cabello tiene demasiado proteína, eso puede ser algo malo para tu cabello. Pero si mantengas esa humedad y hidratación en tu cabello, todo va a ser, like balance así que para mí no es problema pero esa hidratación es muy muy muy importante y en mi cabello como tengo el color enfocado en las puntas lo que yo hago es de aplicar el acondicionador profundo en las puntas y también en la parte de atrás que siempre se me seca todo lo que yo dije fue desde el principio de que me pinté el cabello por primera vez hasta como noviembre o sea agosto septiembre octubre y noviembre un poco de noviembre casi cuatro meses durante la navidad empecé con un trabajo nuevo y en ese trabajo no tuve tiempo para casi nada y no tomé el tiempo de hacerme mis tratamientos de proteínas ni de hacerme acondicionadores profundos tan frecuente en la mayoría de noviembre y también en todo el diciembre no creo o no pienso que hice un tratamiento profundo en mi cabello y en ese mes y medio creo que solo usé un acondicionador profundo como tres o cuatro veces. Eso es nada para cabello rizado. Yo noté una gran diferencia en mi cabello y en la salud de mi cabello. Mi cabello era horrible. Horrible. Tan horrible que hasta mis rizos no me quedaron bien. Cada vez que apliqué el producto que me encanta. Había un tiempo que solo usaba moños en mi cabello. Y moños bajos o like low buns. Y hasta poner mi cabello en un moño. Eso me estaba quebrando el cabello aún más. Me estaba jalando el cabello por donde quedaba la cola. Y eso también me estaba quebrando el cabello. Era tan horrible que llamé a mi amiga Giselle. Para cortarme el cabello en enero. Al principio del año. Me quedé con tanta vergüenza y tanta pena. Porque... Yo soy rocío de risas rizos. Yo hablo de cómo mantener el cabello saludable. Yo hablo sobre los rizos saludables. Y yo caminando con una cabeza horrible. ¡Horrible! Mi amiga Chesao me cortó el cabello. Ella me quitó las puntas que eran dañadas. Me aplicó un tratamiento de proteína. Me puso una condición profundo y tuve mi cabello saludable de nuevo. Y de ese momento volví con mi regimen con mi como no sé cómo decir regimen en español o sea regresé a lavar mi cabello como lo estaba lavando antes so, de hacerme un champú con, con un acondicionador y luego con un acondicionador profundo y hacerme co-wash y después del co-wash hacerme un acondicionador profundo y también de hacerme mis tratamientos de proteínas cada dos o tres semanas o sea que ella me cortó el cabello en la primera semana de enero y me hizo el tratamiento de proteína y el 17, si, si no me equivoco, me apliqué un um, tratamiento de proteína casero que si están interesadas en cómo hacer eso, les voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción o pueden hacer clic aquí. Y ahora me siento feliz porque ahora tengo mi cabello y mis rizos saludables de nuevo. Pero sí, el tip más importante que les puedo dar es de mantener a esa hidratación usando acondicionadores profundo muchas veces, o sea, cada vez que te vas a lavar el cabello es muy, muy, muy importante. Pero eso es todo. Como les dije, no soy experta con el color o el tinte, pero yo les quería hablar sobre mi experiencia, lo que me pasó, lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que, me, lo que me funcionó y lo que no me funcionó. Pero si están interesadas en pintar su cabello por primera vez, por favor déjame saber en un comentario abajo de qué color quieres pintar tu cabello y si tienes experiencia con el tinte o de pintar tu cabello, sea con un estilista profesional o sea tú misma, déjame saber de tus tips o tus trucos con el tinte. ¿Qué es lo que tú haces?